Tempus se trata de una aplicación para ayudar a las personas con TEA a organizar su tiempo. Para descargarla, lo primero que tenemos que hacer es buscarla desde la Play Store y darle instalar. Esta aplicación es de uso gratuito, por lo que no es necesario pagar nada para utilizarla. Después buscaremos la aplicación en el dispositivo. Nada más entrar nos encontramos con un menú de inicio en el que podemos ver dos opciones. La opción de la izquierda nos permite usar temporizadores prediseñados. La opción de la derecha nos permite crear nuestros propios temporizadores y dejarlos guardados para usarlos más tarde. Entramos en la primera opción, en la que nos encontramos una pantalla de inicio con múltiples opciones. Lo primero que nos permite modificar Tempus son los pictogramas. Podemos usar algunos que ya se encuentran disponibles en la propia aplicación. También podemos usar el icono de la cámara para sacar una foto o si pulsamos el icono de la derecha podemos utilizar una imagen que se encuentra en nuestra galería. También tenemos la opción de buscar el pictograma que necesitemos en la biblioteca de imágenes del portal Aragonés de Comunicación Aumentativa y Alternativa y se añadirá a la biblioteca. Una vez tengamos el pictograma que queremos, podemos pinchar encima para seleccionarlo. Debajo del pictograma podemos seleccionar una de las diferentes líneas de tiempo. Encontramos tres formas diferentes. Un reloj en forma de círculo, otro en forma de donut y por último una barra. Debajo de la línea de tiempo podemos seleccionar una de las medidas de tiempo que hay predeterminadas, ya sea 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, etc. Aunque posteriormente podremos modificar el tiempo. Por último, encontramos diferentes iconos que tendremos que dejar preseleccionados antes de poner en marcha el temporizado. Lo primero que encontramos es una flecha que modificará el tiempo. Si la flecha está arriba aumentará el tiempo y si está hacia abajo lo disminuirá. Lo segundo que encontramos es una nota musical, que nos indica si va a haber música o no durante el tiempo que dura la acción. La rueda de color nos permite modificar el color de la aplicación. El reloj analógico nos indica si queremos que salga la resta del tiempo que queda o por el contrario si solo queremos que aparezca la línea de tiempo. Por último, la campana indica si queremos que nos avise la aplicación una vez finalizado el tiempo. Si dejamos la campana nos avisará con un tono diferente a la melodía que ha estado sonando. Si ponemos la campana con las ondas a los lados, además de avisarnos con un tono, hará que el teléfono vibre. Si dejamos el icono con la campana y el círculo tachado, no sonará nada una vez finalizado el tiempo. Y por último, si utilizamos el icono con la campana tachada pero las ondas a los lados, no sonará ninguna melodía al finalizar el tiempo, pero sí que vibrará el teléfono. Una vez que hemos escogido el tiempo que queremos que dure la acción, nos aparecerá la línea de tiempo, el temporizador y un candado. Si pulsamos el candado lo desbloquearemos y podremos modificar algunas opciones como son la música y el tiempo, que podemos aumentarlo o disminuirlo. Si volvemos a la página principal podemos crear nuestros propios temporizadores y dejarlos guardados para cuando lo necesitemos, para ello pulsaremos en crear temporizador. Lo primero será modificar el pictograma, para ello pincharemos en la imagen y escogeremos el que necesitamos. En la línea que encontramos debajo podemos poner un nombre al temporizador para tenerlos organizados. Después escogemos la línea de tiempo que más nos guste y decidiremos el tiempo que nos lleva la acción. En nuestro caso pondremos un minuto. Pondremos la flecha hacia arriba para que el tiempo vaya en aumento. Dejaremos el icono de la música seleccionado para que haya música. Y después cambiaremos el color del temporizador al azul. Para ello, moveremos en la barra donde se encuentran los colores hacia abajo y en el cuadrado escogeremos el tono que más nos guste. También dejaremos la opción del reloj analógico seleccionada para que aparezca el tiempo con numeración y, además, pondremos que suene una alarma con vibración cuando finalice el tiempo. Finalmente, cuando hayamos escogido las opciones que más nos convengan, le daremos al icono de guardar. Si queremos poner en marcha nuestro temporizador, solo debemos pinchar en él, y si desbloqueamos el candado, podemos aumentar o disminuir el tiempo con los signos de más y menos que aparecen a los lados o quitar y poner el sonido en el icono del altavoz. Finalmente, si un temporizador necesitamos modificarlo o eliminarlo, solo tenemos que dejarlo pulsado y escoger la opción que necesitemos.